Buenas noches, ¿cómo están? Buenas, buenas, buenas, buenas eh, perdonen el desorden Es un caos, mi vida En estos días, con tantos videos Por sacar <ríe> Tengo todo vuelto una mierda Estoy esperando que el chat funcione No me sale Tengo un chat, hablen a ver si es que ¿Será que deshabilite el chat? No puede ser No puede ser alen ahí, ah, ahí está, ya. Yeah. Hola, Becky. Hola, Caro, ¿qué más? Oiga, Caro, me tiene colgada por ahí en <ríe> Hola, Marisol, ¿qué más? ¿Cómo van? Bueno, acaba de pasar el video de los premios de estante Literario 2022, los PEL conocidísimos en la vida. Me acaba de decir Mariana Enríquez que está muy honrada de haberse ganado el PEL al libro más, al libro largo. <ríe> que está más feliz que cuando se ganó el premio heraldi, no lo dudo, Mariano. Entonces, hoy vamos a hablar acá de los libros favoritos. Hola, Julio, ¿qué más? Viajando, paseando, Julio. Eh, entonces, hoy vamos a hablar eh, en este en vivo, ya que fue el video de los premios. Quiero que ahora ustedes sean los que compartan y hablemos de cuáles fueron los libros favoritos de cada uno de las diferentes categorías. Vamos a ir eh, uno a uno en todas las categorías que... Eh, que yo hice en el video que eran nueve, ¿cierto? El mejor libro largo, el mejor libro corto, el mejor personaje, el mejor libro de no ficción, el mejor libro sorpresa, el libro de excepción, el cuento favorito si leyeron cuentos y el mejor libro del año. ¿Qué tal si empezamos? ¿Qué dicen? Hola Israel, ¿qué más? ¿Cómo vas? Bueno... Tengo por acá un montón de dulces mexicanos. Mira, me los mandaron una amiguita por ahí. Y los metí todos acá. Junto con los que me había dado un amigo. No sé por cuál empezar. ¡Hola, Walter! ¿Qué más? Entonces voy a dar eh, un par de opciones. Eh, a ver, ¿qué opciones doy? Voy a dar estas tres opciones. Ay, no, cubierto de chocolate no. Bueno, estos. este Este... Eh, ¿Cuál dicen? A ver, este chaca chaca, <ríe> este deditos, ¿qué dicen? Eh, o oh, eh, algún crazy dip. Estos son clásicos, pues, no tan mexicanos. Tengo otros eh, para chupar. Ay, ah, este, quizás zumba rica. <ríe> No sé, a ver, digan, viole, es que los de tamarindo ya los comí. A ver, hay otro acá, ah, ¿deditos? Bueno, ¿cuál? ¿Cuál cómo? Y hablamos de los nueve libros que leyeron este año. Bueno, eh, empezamos con la primera categoría, ¿ok? La primera categoría de los premios Estante Literario este año fue el mejor libro largo. Eh, en realidad, dedos. Bueno, a eso fue, ahí está, dedos. Ah, ese es el muy picante, Violeta. Nada a ser mata. Bueno, ya se me está haciendo agua a la boca. Tengo agua acá. <ríe> bueno, mejor eh, mi mejor libro largo fue eh, Nuestra Parte de Noche de Mariana Enríquez. La condición del premio es que sean eh, libros de más de 500 páginas. Eh, no sé ustedes qué consideren un libro largo. La verdad, el año pasado lo, re lo reduje a 450 y este año también me vi tentado a hacerlo... Pero creo que hasta 450, un libro es largo, pero no es ultra largo, ¿cierto? Es como ahí, en la media. Yo creo que un libro entre 250 y 500 páginas es como el libro ahí, ¿cierto? Entonces, este año no lo quise reducir y solamente tenía dos libros que tenían más de 500 páginas. Por ahí estaban muy cerquita otros, como Klaus y Lucas o Luz de Agosto, pero este año solo tenía El Salvaje y Nuestra Parte de Noche... Y aunque El Salvaje es un libro que realmente me pareció muy interesante en muchas cosas, eh, mejor, Mariana Enríquez, con nuestra parte de noche. Entonces, eh, a ver, cuenten ustedes cuál fue su mejor libro largo, el mejor libro largo que leyeron este año. Eh, saludos a las 12 personas que hay conectadas y que solamente han dado tres me gusta. Así que, como siempre, denle me gusta a este videito eh, denle me gusta si quieren que siga comiendo dulces mexicanos. <risa> Dios mío, Violeta dice que, que me coma este y es muy picante. Tengo la, el, la boca jugosa. Denle like al video y díganme ustedes eh, cuál fue su mejor libro largo de 2022. Y también digan las otras opciones que leyeron. Eh, dice aquí que nuestra parte de noche definitivamente... También dice Viole, me quedo con nuestra parte de noche. Mayra, hola, Mayra. Si sí, nuestra parte de noche hubiese tenido un poquito menos de página, quizás hubiese sido mi libro perfecto. Yo también opino algo así. Pero de todas maneras, cumplía con la condición y fue el ganador. Eh, Pero, ¿qué más libros leyeron de 500 páginas? Los que están conectados. Eh, ¿Cuál fue su libro favorito de más de 500 páginas? Vamos con el deditos mientras ustedes responden. Mm. Está muy bueno oh uh, súper bueno Uh, viole súper rico Me gustó más que el tamarindo Que el amarillo Porque tengo un tamarindo rojo Pero Me gustó más el, el, el dedito Y qué rico que hay dos Gracias viole Excelente. A ver qué por acá dice Viole. Mi, mi versión de Luz de Agosto también entraría y me encantó. Ah, la mía no. <ríe> Eso sería algo bueno a considerar. Pero es que difícil. ¿Cuál es eh, el estándar? Iba a decir que Goodrich, pero también, también depende de la edición. Si hubiese entrado eh, Luz de Agosto en mi, en mi, en mi lista. Creo que igual habría ganado nuestra parte de noche, pero habría sido más guerrera que con el salvaje. Eduardo, yo leí Paula de Allende, me gustó bastante. Eduardo, ese es más de 500 páginas. Yo lo tenía por ahí, pero creo que la edición no era tan grande. Dice Walter que 100 años de soledad. Walter, ¿qué edición de Cien años de soledad tienes? <ríe> la mía de la, la mía de la la Rae que está por allá. Que tiene como 420, algo así, está lejitos. Pero dice eh, Isaac, que, pero me gustó mucho más todo esto, te daré. Es igual que pusiste de favorito en la plantilla de Isaac, ¿sí o okay? Bueno, ese es uno de mis dos favoritos de la vida, por eso te lo mandé. Gracias, Viola, está súper rico. Creía que iba a ser más picante. Picante maluco. Ese no me gustó tanto. O oh, el dolor, pero. Sí, sí, sí, Viole. ¿Qué? Buen, dulce. Hmm. Me encanta el sabor. ¡Ja! Delicioso. Gracias, Viole. Dice Walter que su edición de 100 años de soledad tiene más de 500 páginas. Si hubiese leído, Walter, tu edición también sería mi libro favorito de más de 500 páginas. Obvio, Isa, que me acuerdo. Mucha gente compartió. El libro, eh, eh, la plantilla, muchas gracias a todos los que lo hicieron, muy lindos. Me acuerdo de muchísimos eh, de los libros que hablaron ahí porque yo lo leo y, y me gusta saber qué leyeron, cuáles fueron sus libros favoritos del año. Ah, qué rico. Ay, me pintó la lengua. Hola, Rodney. ¿Qué más? Háblalo. Eh, bueno, eh, seguimos con la siguiente categoría. Eh, resumen, estamos acá en este en vivo para discutir sus libros favoritos en las categorías de los PEL. Eh, acabamos de hablar del libro eh, favorito largo, de más de 500 páginas, y ahora vamos a hablar del libro favorito de menos de 180 páginas. O quizá no, porque resulta que la plantilla que puse en Instagram era un libro de menos de 180 páginas. Pero siempre en los PEL ha sido libros de menos de 150 páginas. Eh, y cuando estaba haciendo el guión dije: Oh my God, creo que 150 páginas es el sweet spot de un libro eh, cortito. Entonces, eh, oficialmente <ríe> el límite es 150 páginas, aunque en la plantilla haya dicho 180, pero les acepto. Les acepto que me digan un libro de menos de 180 páginas. Mi libro favorito de menos de 150 páginas fue Novela de ajedrez de Stefan Zweig. Estuvo muy bueno ese libro. Lo leímos en el club de celebración eh, del de aniversario número 2 del club. Fue un club gratis. Se inscribieron muchas personas. Eh, pudimos conversar súper rico sobre ese libro. Vimos la película vimos la película, la adaptación de, esa, de ese libro, genial, muy buena peli, con unos cambios, pero aceptables, la peli estaba muy bien, el libro también, y era un libro de 94 páginas, muy cortito, genial, muy bueno, si no lo han leído, le han, lo, Novela de Aderes muy bueno, y tuve una eh, mención de honor, por supuesto, como no, a la gran, eh, al libro de El Orden del Día, de Eric Villar, que leí la mitad de francés, la idea de leerlo todo en francés, pero no pude, me cogió la meta con las lecturas conjuntas. Entonces leí la otra mitad en español, muy bueno. Eh, me gustó mucho, como decía en el video, eh, eh, como la forma en que está contada, o sea, el libro, eh, es, es un poco, es un récit, como lo llaman en francés, un relato, entonces es tan cierto como no cierto, en realidad es un poco más basado en la, eh, en la realidad en este caso, eh, y es muy bacano, a mí me gustó mucho como muchas de las formas en que se contó la historia y por supuesto era también muy interesante eso de saber que muchas empresas que consumimos en este momento, muchas marcas apoyaron al partido nazi y se lucraron de sus atrocidades, entonces ese fue mi libro favorito, había muchos ahí eh, también en lista muy buenos pero esa fue mi elección ¿Cuál fue la de ustedes? Dice por acá Marco que Sofoco de Laura Ortiz. Ese libro, Marco, me acuerda de vos. Te lo tengo que decir, me acuerda de vos. Porque hablaste varias veces de él y además, porque la carátula, la, la portada es una vaca, ¿no? Algo así. Y como vos sos veterinario, entonces mi mente eh, inquieta hizo muchas conexiones. Cuando leas un poco Marco, me acordaré de ti. <ríe> bueno, dice Caterin. Pares, hola Caterín, ¿cómo estás? Yo, le, eh, yo este año leí las malas de Camila Sosa por recomendación de tu mami y me encantó, oh my, hablando de mi mami hoy grabamos el video eh, de, de los libros recomendados de mi mamá Es hoy, este, este año estuvo especialmente difícil de grabar mi mamá estaba muy desconcentrada y nos demoramos mucho en grabar Eso fue una de las cosas que aportó a que el video este de los PEL se demorara en salir hoy eh, pero... Eh, y esa fue la razón eh, por la que, para que se demoró, una de las razones, eh, y nada, ese video de mi mamá logramos hoy, me acordé que tengo esto, entonces lo voy a usar, espero que no les moleste en los oídos. Eh, gracias Catherine Las Malas, qué buen libro, ¿cuántas páginas tiene Las Malas? 200 algo, no, casi 300. Bueno, Rodney, ¿hablará eh, uno de mis libros favoritos de la vida? Las Malas, ¿o cuál? O oh, no la dejaréis, Rodney. Viole dice: carta de una desconocida es fine. la soltera de Trías. Ambos me gustaron bastante. <risa> ok, miren, les cuento: carta de una desconocida es muy probable que esté en las lecturas conjuntas del próximo año. En un video próximo les contaré cómo van a ser las lecturas conjuntas. Y la azotea de Fernanda Trías va a ser el click Express de enero con Viole, la última semana de enero. Vamos a leer ese libro en una semana. Entonces, Violeta, ahí tienes. Vamos a leerlo con ella. La azotea de Fernando Trías, un libro que hace mucho está rondando en los parajes del club de lectura. Así que ahí vino por fin de manos del club Express con Viole. <risa> Buenísimo esto. Marco dice, la azotea podría repetir top, aunque no lo haya leído en 2022. Novela de ajedrez, dice Rodney, que era sus favoritos de la vida. Muy buen libro. Dante Kirima, mi libro favorito este año fue Después de Todo. De Piedad Bonet, después de todo. Ay, ese no lo conocía. Es viejito de Piedad Bonet. Eh, yo quería leer a Piedad Bonet este año otra vez con eh, ¿Qué hacer con estos pedazos? Probablemente lo lea el próximo año. Marco, maravillosa noticia. Así se empieza el 2023. Muy bien, Marco. Yo, como no. Becky, lecturas cuentas además de Clexpress. Sí, Becky. Estamos locos. Estamos locos, Lucas. <ríe> Yo había considerado mucho. Es que Clexpress no va a ser todos los meses. Click express va a haber seis en el año. Eh, las lecturas cuentas van a ser diez. Eh, eh, y como saben. <ríe> Marica, no le mandaba ese correcto. <risa> este año las lecturas juntas sufrieron unos pequeños incidentes gracias a mi viaje. Entonces eh, volverán el próximo año. Van a volver igual. Un libro cortito cada mes. Va a ser un en vivo. Pero ahora no va a haber discusión por Facebook porque yo la verdad no uso Facebook. Me es muy difícil eh, compartir cosas por Facebook. Entonces la interacción será por YouTube. Eh, pero después le voy a contar cómo. <risa> sí, sí, primera la novela. Si no estoy mal, dice Dante. Eh, sí, Becky, ríete, estamos locos Bueno 17 personas conectadas Hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? 11 me gusta, porfis Manifiéstense, puede que las 6 personas Que faltan por manifestarse, haya sido un No me gusta, manito abajo Está bien, lo acepto Acepto ese cariño también Pero no sé qué, sin hacer nada Denle me gusta o no me gusta este video A este en vivo, en donde estamos discutiendo ¿Cuáles fueron sus mejores lecturas eh, este año según las categorías de los PEL? Ya hablamos del mejor libro largo, hablamos del mejor libro corto, así que vamos a hablar del mejor personaje. ¿Cuál fue el mejor personaje de las obras que leyeron este año? Cuéntenme. Mientras yo muerto este delicioso dulce de también me encantó. Viole, oficialmente hasta ahora también es mi cole, ¿eh? mi dulce mexicano favorito. Me gusta el pelón pelón rico. Me gusta mucho. También me gustan los pelón pelonetes. <risa> Pero este de dos me gustó mucho. Me gusta la forma en que se come y me gusta que tiene un sabor deliciosísimo. Eh... Mi personaje favorito del año fue, como dije en el video, Clarissa Dalloway, de la señora Dalloway, de Virginia Woolf. ¿Por qué? Ah, pobre Virginia, ¿cómo Virginia. pobre Clarissa, cómo sufrió ese día de la fiesta, regresando todo. Y sintiéndose tan incómoda en su propia fiesta, ¿no? Pensando que habría sido de ella y Peter Walsh. Pensando si realmente quería a Richard Dalloway. Todas las cosas que pasaron en la fiesta. Pobre Clarisa. ¡Murió no murió Clarisa! Dalo, güey. Al final de la novela no lo sabremos. Yo digo que no. <ríe> ya era suficiente con el suicidio que había ocurrido. Así que yo creo que no. Eh, pero eh, tengo que decirte, viole, eh, que cuando diste que tu persona es Klaus y Lucas y ahorita editando el video dije, Parsi ese persona debió haber merecido una mención de honor, incluso más que eh, Aureliano II. Sí, sí, lo acepto. El video tuvo esa falla. Muy lindo el video, no tuvo creo que ninguna falla, solo una falla en edición, una pequeña falla de edición que me di cuenta ahorita. Pero en guión creo que ese fue uno de los errores que, o las imprecisiones que yo creo que también... Merece más mención de honor, Klaus y Lucas como personaje favorito que eh, Aureliano II. Pero Aureliano II lo recuerdo mucho. Y además es que es como el más costeño de esa fiesta, de esa casa, entonces también. Walter también está como yo, que le gustó a un personaje de la señora Halloween de Virginia Woolf. Y que fue séptimo, nada más y nada menos que el seudónimo de García Márquez. Pobre Séptimos, qué gran personaje, pero pobre Séptimos. ¿Cómo sufriste, Séptimos? Pero buen personaje, Walter. Isa dice, mi mejor personaje fue Aristóteles, de Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Sé que pareciera un libro para jóvenes solamente, pero dentro de lo sencillo, abarca temas bastante complejos. Me identifique más con Aristóteles que con Dante. Otro eh, seguidor del canal, también lector del club de lectura, el señor Johnny eh, también se sorprendió de que alguien que tú hubiese leído ese libro porque él lo, también lo leyó. Dijo: Gran libro. Dijo que también le gustó mucho a Aristóteles y antes. Así que interesante. El resto, ¿qué? De las personas conectadas. Hola a todos los que están ahí, 16 personas conectadas. Estamos hoy acá en el en vivo donde estamos hablando un poquito más de nuestros libros favoritos, ya que se estrenó el video de los pelos, premios estante 2022. Eh, yo estoy diciendo los míos, pero es que en este envío me interesa que ustedes me cuenten cuáles fueron sus libros favoritos de este año en las categorías propuestas por el PEL, por los PEL. Entonces, eh, cuéntenos, si van llegando, denle me gusta a este video eh, y cuéntenos cuáles fueron sus libros favoritos, sus personajes favoritos. No podía parar de leer, tenía que saber qué pasaba con el pobre séptimo. Bueno, ¿quién más va a decir quién fue su personaje favorito de el año? Mm. Mm, mm, mm, mm. Mm. ¡Ah! ¡Qué buen dulce! Dulce dice... Hablando de dulces. Eh, Sasset, un personaje de un libro de fantasía. Trilogía Nacidos de la Bruma. Dulce, cuéntanos un poquito por qué, quién es, por qué te gustó. Así como Isa, que nos contó quién era Dante en su libro. Igual te pues, ya sabíamos quién era eh, Séptimos y Violet también sabíamos quién era eh, Klaus y Lucas. Entonces... Tú, dulce, cuéntanos. Se acabó el dedo. Qué triste. Hmm. Tiene tres sellos de no comer. Alto en sodio, alto en azúcar. <ríe> Me vas a matar, Violeta. Muy sabio. Utiliza una magia llamada ferruquimia. ¿Y qué es esa magia dulce? Bueno, siguiente categoría. Mientras dulce nos cuenta que es la ferroquimia. Mejor libro de no ficción. En mi caso, el mejor libro de no ficción, leí varios, algunos de empresas. Pero mi libro favorito de no ficción fue leer y comentar una introducción a los clubes de lectura. Un libro muy interesante. Como dije en el video, me ha ayudado a entender muchas cosas que ya veía en el club que ya había experimentado, pero verlo así como, oh my god, esto pasa en todos los clubes, oh my god, esto es interesante entonces ha sido muy lindo, he sacado muchas ideas y cosas para hacer cada vez mejor el cle así que por eso, ese es mi libro de no ficción favorito eh, dice Mayra, mejor no ficción, la guerra no tiene rostro de mujer un libro del cle leído en octubre con Violeta, o septiembre octubre, ¿cierto? Sí, octubre. Con Viole. Eh, joyaza. Ah, septiembre. Maldita sea. <ríe> eh, la guerra no tiene rostro de mujer. Eh, pegó ese libro. Por cierto, hola Raúl, ¿qué más? ¿Cómo vas, Raúl? Éntrale. Que estamos acá hablando de nuestros libros favoritos en, los, en las categorías del CLE. Vamos en el libro de no ficción favorito. Cuéntanos cuál fue, querido Raúl. Acá estábamos hablando que La guerra no tiene no rostro de mujer. Fue uno de los mejores libros del de este año, dirigido por Viola en septiembre. Muy buen libro, muy buen clé, súper bien calificado. Eh, re interesado me dejan para leer ese libro. Veré cuando lo leo, espero que pronto. Pero realmente todos los comentarios que ustedes pusieron sobre ese libro, realmente me puso con muchas ganas de leerlo. Así que, interesante que haya sido el mejor libro de no ficción de ustedes. Raúl dice, El peligro de estar cuerda de Rosa Montero. ¡Bum! Oh, excelente Raúl. De ese libro me quedan cosas interesantes. Una de las cosas que más me gusta de ese libro es que me llevó a libros muy interesantes. Como por ejemplo, La campana de cristal de Silvia Plath, que vamos a leer en el CLE el próximo año, o el poema de... Rafael Guillén, eso me gustó mucho de ese libro también eh, y la reflexión sobre la vejez eso también, si uno lee a Rosa Montero las columnas que ha escrito últimamente, la pobre está muy preocupada porque se está envejeciendo <ríe> Genial eh, dice Dulce que usa metales para guardar conocimientos sobre todas las religiones de las eras y así ese conocimiento no se pierda pues se si sale un sueño, etcétera, depende del metal lo que pueda guardar en él de todas las religiones, de todas las eras Qué interesante esa. Marisol dice que está de acuerdo con Mayra y con Becky. Y supongo que en el sentido de que La Guerra No Tiene Nuestra Mujer fue su favorito. Con Becky, el mejor de no ficción. O sea, ya van cuatro que dicen que... Eh, <ríe> que dicen que La Guerra No Tiene Nuestra Mujer es su mejor libro. De no ficción. Esa chicharra podría ser más eficiente que la llama en las ribeyes del Cle. Oiga, si hay gente que se ha puesto brava porque le sacamos a este hermoso ser, que no sé dónde está, debía estar por acá, pero es que se lo llamaría a José ahorita y se lo estaba comiendo. Oiga, si hay gente que se ha puesto brava porque le sacamos este ser tierno, ¿cómo será que de la nada les pongamos esto? Marica, lo peor. Pero, les tengo una premisa, les tengo una premisa, y es que para marzo, que vamos a leer eh, El Otoño del Patriarca de García Márquez, por cierto. Eh, Pueden eh, me escribirse a, a alguno de los clés que estamos hablando, estamos en inscripciones ustedes ya lo saben, les voy a dejar para que se inscriban a su club de lectura favorito. En marzo vamos a leer El Otoño del Patriarca, y por ahí me dijeron que podía cambiar la llama como mecanismo de silencio. él qué opina que dicen será que des dejamos descansar a la llama y ponemos a este ser a gestionar los tiempos en marzo este lindo puppet este lindo títere me lo dio linda como no véanlo aquí se los pongo bien enfocado hola soy cabo <ríe> Genial, bueno, eh, re bienvenidos y reinvitados obviamente al CLE, todas las personas que están acá, muchos han estado en el CLE, pero por ejemplo Isa no ha estado en el CLE, ahora que también está Dante, eh, tampoco ha estado en el CLE, y la querida Catherine, quédame tampoco, así que chicos, chicas, invitados al CLE el próximo año, e invitados también, si se sienten generosos el día de hoy y quieren apoyar al canal, con un super gracias en este en vivo, se acaba el año, Muchas cosas que queremos hacer, Vea, por cierto, tengo el estudio desmembrado porque ahora sí fue la remodelación del estudio, será en dos semanas, ya estoy haciendo los preparativos, así que si quieren apoyar esa remodelación, porque voy a poner esa pared atrás una chimba para los envíos, para los clay, va a poner una repisita con libros, va a poner unas maticas, unas luces... Así que pueden hacerlo. Si se siente generosos, si se siente felices. Si se sienten a gusto con este contenido, pueden hacer en este en vivo o en alguno de los del canal. Un uh, super gracias. ¡Opa! Michelle, Michael, ¿qué más, mi bro? Hola, hoy desde Barranquilla, Michael, ¿qué más? ¿Cómo vas? Un saludo a vos. Espero que estés muy bien. Eh, dice Raúl que quiere un gabo títere. Eh, algún día... Si quieres, te mando la página donde fue conseguido y te lo puedes comprar. Más que está en Amazon. Bueno, siguiente categoría. Pasamos a la siguiente categoría. ¿Qué dicen? Siguiente categoría A. Acabamos de terminar la categoría del libro de no ficción y sigue el libro sorpresa. ¿Qué libro leyeron ustedes este año? No esperaban nada de él, no sabían de qué trataba o quizás te tenían bajas expectativas, lo leyeron y lo sorprendió. Yo tuve dos, ¿cómo no? El primero fue Klaus y Lucas de Agota Cristo. ¡Qué gran libro! ¡Qué gran libro! Klaus y Lucas, eh, yo sabía obviamente de qué no, no sabía qué trataba, o sea, muchos me lo habían recomendado, me lo habían recomendado por toda parte, eh, en el CLEA estaba mucho por ahí, en el tintero lo veía mucho por redes sociales y, sí, pero no sabía de qué trataba. Y, ¡pú! ¡Qué gran libro! ¡Qué sorpresa! Todo en ese libro sorpresivo, una locura. Así que por eso fue mi libro sorpresa favorito junto con la mención de Honor, que fue mano de obra de Diamela Elti. Por aquí, Marco dice que su libro sorpresa fue El Invencible Verano de Liliana. Eh... De eh, Cristina Rivera Garza, leído en el Clé de Abril con Violet Un libro eh, que recuerdo que a Violeta le gustó mucho, creo que fue su libro favorito del de, eh, año, de sus lecturas. Eh, y qué interesante, Marco, que eh, sea tu libro Revelación, tu libro Sorpresa, es que Revelación. Eh, dice Marisol que el padrino eh, fue su libro Sorpresa. Mari, ¿cómo así tú? Nunca has visto las películas del padrino, o por qué ¿O, o porque fue tu relación, porque dijiste, oh, no creo que el libro sea tan bueno y te sorprendió. Porque, bueno, no sé, las películas del padrino son muy famosas y son muy bacanas, entonces uno espera que el libro también lo sea. No lo sé. Dice Diola que Claus y Lucas no esperaba todo lo que pasó, mi Yo tampoco. Eh, dice Michael, el perfume asiago de la muerte de Manuel Carrión. Cuéntanos, Michael, de qué trata ese el libro. Eh, Raúl dice que la señora Dalloway. Upa. Yo no, la señora Dalloway, no, porque pues yo tampoco sabía mucho de qué trataba, pero sabía que era un libro muy famoso, entonces es como que uno tiene expectativas. Entonces no me sorprendió. Eh, no, las vi después de leer el libro. ¿De qué es lo que estábamos hablando? ¡Ah, las pelis! ¡Ah, ya! ¡Ah, wey madre! ¿Cómo así? <ríe> yo solamente me hizo una de las pelis del padre. Dice Viole, sí, es mi libro favorito del año y se cuela a los favoritos de mi vida por siempre. Qué linda, Viole. Dice Walter, Luz de Agosto y Klaus y Lucas, dos grandes sorpresas. Eh, claro, yo Luz de Agosto, tampoco sabía mucho de él, pero es que cuando es un escritor como tan famoso, pues uno espera que sea algo. Luz de Agosto de Follner, lo leímos en el CLE en agosto. Así que, gran libro? Es el libro de mi amigo y compañero del colegio. ¿What? Michael, ¿cómo así? ¿Tú estudiaste con Manuel Carrión? Vea. Yeah. Yo tengo por ahí un libro de Manuel Carrión que me dio una editorial este, este año. Eh, oh my God, vea Michael, qué interesante. Mm, cuéntanos una anécdota de él. <ríe> bueno, eh, ¿cómo que no has visto el padrino? Uno y dos. Eh, me dio una. Becky, me vas a regañar porque sé que es el, el, el cinéfila de acá. <ríe> libro sorpresa, corazón sicario. Eh, Isa, ¿es el libro que... Mayra dice. Eh, Chesil Beach de Ian McEwan. Más que no esperaba mucho es que lo compré un poco a ciegas. Ian McEwan, yo lo quiero leer, pero nunca lo he leído. Siempre lo veo en las colecciones de eh, Anagrama. Así que algún día lo tendré que leer. Ambos nos enlistamos en la Marina de los Estados Unidos. Eso no lo sabía. Qué interesante, Michael. Muy cool. Eh, bueno... ¿Alguien más tiene un libro sorpresa? Quieren contarnos el libro del que no esperaba nada este año y lo sorprendió? Si todavía tienen alguna idea, pues háganlo mientras pasamos a el libro contrario. El libro de excepción. Oh my God, mi libro de excepción, sin duda alguna. Esta lección fue muy fácil y fue Casa de Furia de Belio Rosero. Por favor, Rosero, ¿qué pasa? Me gusta el Rosero, escribes muy bien pero me decepcionaste con Casa de Furia. Qué pereza ese libro, me da mucha pereza leerlo. Estaba en León, me iba a leer a las riberas del lejón y el sol, y la son, eh, y me armaba el parche en ese verano caluroso de Lyon pero uh -uh, no me gustó mucho ese libro, esperaba mucho de él. No me gustó. Así es, Evelyn Rosero. También, un saludo, esta persona no creo que esté viendo este video, pero hay un queridísimo YouTuber eh, a quien le gustó este libro, dijo que era la novela del año en Colombia, no lo creo así, pero, <ríe> no. pero bueno, hay tres gustos. Ok, comparto con Casa de Furia, podría decir que E.K. ¿Qué es E.K.? <ríe> Sin lugar a duda el infinito en no un y también se une el peligro de estar cuerda, pero ese se me volvió el peor de los peores libros para mí. <ríe> Yo le me encanta que me encanta verte tirar hate a los libros. Aunque no comparta ese hate, pero me encanta verte tirar hate. Eh, Ay, ah, el deberio nos recepcionó también, obvio, como no, dice Marco. Uh, tantas decepciones, Casa de Mura, el infinito, el de Rosa Montero. <ríe> Ay, Dios mío, esos ensayos en el CLE. Eh, el próximo año mal en un ensayo el Walden de Toro un ensayo muy diferente creo eh, Y espero que nos guste pues no vamos a parar de leer ensayos, como vamos a parar de leer ensayos pero este está muy interesante creo que nos va a tocar el cocoro, espero ojalá el OEK fue un error de dedo, ah, baila mira, este también fue un error de dedo a ver qué dice Uy, si sí es cierto, dice Marco eh, A Marco también lo decepcionó el salvaje Ah, sí, sí eh, El infinito en un junco, ¿qué fue eso? Horrible <risa> Ah, qué risa Dice Marco, lo había ahorrado de mis archivos de lo malo que era <risa> El hate Los dos minutos del de audio eh, Podría decir, dice Raúl Que el infinito en un junco porque esperaba Demasiado, aunque sí me gustó por dos yo no sé si esperaba demasiado pero a mí el libro me gustó cada vez que revisito el infinito en un poco me da lo mismo me parece muy meloso <risa> pero hay joyas hay joyas me gusta ese libro en algunas cosas así que ese no fue mi decepción. Eh, siguiente esta categoría es qué opinan de la siguiente categoría que fue el cuento favorito eh, esta fue una nueva categoría en el CLE, en los pel Por supuesto, el próximo año que leamos cuentos en los clickpress y sigamos explorando los cuentos, yo lo seguiré. Seguiré con la batalla de cuentos, Gabo, aunque no lo crean. Acabo de darme cuenta esta semana de que hace un año grabé el audio cuento de en el bueno vendedor de milagros. Y no he sacado la reseña. Soy lo peor, pero bueno, va a salir va a salir antes de marzo. <risa> eh, entonces este año leí muchos cuentos, por eso lo quise incluir en la en el, en el, en el video de los PEL. Eh, me gusta, me gusta, creo que los cuentos en un género muy bacano que uno tiene que eh, explorar mucho, así que es una invitación también para que leamos más cuentos, para que lean más cuentos el próximo año. Eh, yo tengo algunas ideas como para que sigamos explorando la cuentística, sobre todo latinoamericana, entonces, eh, por ahí nos veremos, mi cuento favorito este año fue La Biblioteca de Babel, el eh, libro, eh, cuento que por cierto lo leímos precisamente para el infinito en un Que qué gran cuento, complicado, sí, pero infinito. En esa vez, eh, para el cle yo lo leí como tres veces, incluida la, la vez que lo leímos en vivo en la lectura conjunta, perdón, en la sesión de lectura. Eh, y no, ¿qué, le qué cuento, qué cuento, yo me acuerdo de ese cuento y digo, güey madre, este Borges sí, las cosas que saca, chicharrita para Borges. Ah, quería cantar la Navidad, pero no dio... Eh, dice Viole, me encanta esa categoría, pero no podría elegir, tengo muchísimos. Ah, pero cómo así, hay que elegir uno, máximo dos. A mí el salvaje no me decepcionó porque no esperaba nada bueno de él. No esperaba nada de ti, aún así logras decepcionar Dice un fantástico bebé. Dice Marco que coincide con Viole, hay varios cuentos, escojan uno. Escojan un cuento. Escojan un cuento, un cuento favorito. Bueno, mientras con el cuento favorito, increíblemente llegamos ya a la última categoría. La categoría dedicada al mejor libro del año. Yo no leí, ni no se lo cuento. Isa, por eso es que este año yo leí más cuentos y por eso es que creo la categoría como una invitación a que leamos más cuentos. Los cuentos son muy interesantes. Hay cuentos muy buenos. Eh, yo sé que va a leer varios este año y entre uno, uno de ellos será Leopoldo y sus trabajos de eh, Augusto Monterroso. ¡Qué gran cuento! Por favor. Michael dice, los cuentos de Jacqueline Ursola, si hasta Jesús pecó. Ah, interesante. Vamos a buscarlo en Urich. Si hasta Jesús pecó. Eh, Jacqueline Ursola, ahí está ahí me salió eh, A ver qué dicen por acá, aunque me puse En mi lista por leer cuentos de Navidad Isa, claro, viste los dos que Viste los dos que leímos de, En el clip, pues que ya publiqué en el canal La reseñas Banca y Banca y El otro que era Un árbol de Navidad El árbol de Navidad y una boda Dice precisamente Becky Que le gustó Banca, muchísimo Además de que lo leíste parte en ruso. O oh, todo. ¡Qué grande, Becky! Dice Viole: me quedo con la locura de María Luisa Elio y la lotería de Shirley Jackson y la vida interior de los probadores de Valeria Correa Fis. ¡Oh! Interesante. Violeta. Tres cuentos. ¿Cuál de esos tres es el mejor? <ríe> ¡Ah! Y, tú me, y el que me recomendaste esta semana que viole. ¡Ah! Sí está ahí. Chilenos perdidos en Chile. ¡Epa! ¿Qué más? Cuentos de Bolaño. Muy buenos en algunas partes del universo bolañesco. Claro. Oiga, ¿cómo no ibas a recomendar Bolaño, querido amigo? Si Bolaño es chileno, como tu nombre de perfil. Saludos a vos hasta Chile, si estás en Chile. Y un chicharronazo por Bolaño. ¿Cómo no? Grande escritor. Debería devolver Bolaño a las filas del stand. No será en el CLE. ¿Serán las lecturas conjuntas? It might be. Puede ser, ¿por qué no? Todos le dan Valeria Correa fis. dice Viole. El último es de esa antología. Por favor, léelo. No me dice que le diera el primero. elegías de María Fernanda... Las elegías de María Fernanda fueron sacrificios humanos, dice Marco. Solo leí dos cuentas en el CLE y mi favorito fue Banca. ¡Ah, linda, dulce, dulce! Vamos a leer más cuentos. ¡Ay, se me olvida el Ampuero, de ella me encantaron! ¡Opa! Esa Ampuero es la que tengo full en la lista el próximo año para leer, porque en todo lado está María Fernanda. Bueno, gente, lectores, ¿cuál fue su libro favorito del año? Yo ya dije el mío, Cien Años de Soledad. Pero también hice una salvedad y es que... Eh, como ese libro ya lo había leído varias veces, entonces puse también como ganadora a La señora Halloween de Virginia Woolf. Qué gran libro. Si sí, hubiese pensado un poquito más mi delicioso, yo también habría puesto, de hecho, como mención de honor al queridísimo Klaus y Lucas, a la queridísima Gota Cristo. Qué gran libro, Klaus y Lucas. O alguien en el clic que no le gustó. ¿Quién fue? Eh... Marisol, ¿fuiste tú quién fue el que no le gustó? Klaus y Lucas. Eh, a mí me gustó mucho eh, y la verdad, mención de honor a Klaus y Lucas a mi libro del año. ¿Por qué no? Dice, español, también banderita de Chile. Eh, Releí el cuento de Navidad por Charles Dickens en inglés y fue muy bueno. Ah, qué gran cuento ese. Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, dice Becky que fue su libro Fab. Becky, me acuerdo que lo leíste muy rápido. Ese, Cle. Dice Mayra, el favorito mío también fue Cien años de soledad, quizás es de los favoritos de mi vida. Claro, ¿cómo no, Mayra? Qué gran libro, ¿por qué no? Michael dice, me quedo con las rosas de papel de Olga Nola. Las rosas de papel de Olga Nola. Querido Michael, ¿de qué trata ese libro? Acá tengo Si hasta Jesús pecó eh, en el Goodreads, anotadito. El imbécil era no el Liliana, ese libro me rompió el corazón y lo reconstruyó. ¡Ah! <ríe> Qué lindo yo leí ese mensajito eh, Habría sido muy lindo tener a Cristina en el CLE Algún día te tendremos Cristina Me quedo con Klaus y Lucas, dice Raúl No, a mí no me gustó Klaus y Lucas Hasta molesté porque lo leyó también mi esposo Hasta molesté tanto Que lo leyó también mi esposo Ah, a mí me gustó <ríe> leí mal. No, a mí me gustó Klaus y Lucas hasta moleste tanto que lo yo también me esposo. Ah, súper, Mari. ¿Qué dijo tu esposo? Saludos a tu esposo que me llevó en el carro la otra vez en Bogotá. Voy para Bogotá el próximo año varias veces. La primera vez que voy a ir, creo que será en marzo, por el Estéreo Picnic. Así que allá nos vemos. Voy a cuadrar para que nos veamos en un en clase mi presencial. Para que partimos allá. Y como yo sé que algunos de ustedes también van al Estadio Picnic, anímense y vamos juntos al Estadio Picnic. ¿Por qué no? Tengo muchas ganas del Estereo Picnic Obviamente de ver a Blink 182 A Tame Impala y a Drake Son mis conciertos favoritos Pero creo que a Drake no lo podré ver Bueno, nos vemos en el FEP Ya Marco, ya tienes boleta Yo tengo que conseguir la mía Los clásicos no deberían de entrar en las categorías G, creo yo No es que tenga máximo 5 años de publicado Si no, puede aparecer Todos los años en el PEL. Pues si lo leo todos los años puede aparecer, claro, cómo no. Lo que pasa es que los PEL son los premios están titulados los libros que leí el, el año corriente, entonces no saldría todos los años si no lo le leo todos los años. Eh, y pues es que hay libros muy buenos, hay grandes clásicos, otros que no lo son tanto. Entonces puede que estuviesen ahí, y no salieran. Por ejemplo, los de agosto es un gran clásico y no salió ganador en ninguna de los categorías del CLE, del Pel. Entonces va. Los clásicos también juegan. Ojalá, a mí me encantaría mucho poder leer muchos libros que salieron en el año, novedades, y poder hacer los PEL de novedades. Si mi vida fuera tan descomplicada que pudiera solamente leer y no hacer videos ni nada más de las miles de cosas que hago, y solo pudiera leer, me encantaría mucho leer por ahí cuatro libros al mes y uno de esos sería una novedad. Eso es algo que quiero hacer hace años, pero... No me da la vida. Entonces, bueno. Dice Marisol, les gustó también, Klaus y Lucas. También tenía mil teorías. <ríe> claro, ese libro. Ya que opinando diciendo, y, y ni siquiera entrar a los cles este año estaré uno. ¡Ah, claro, Isa! Por supuesto, bienvenido. Ya sabes que puedes entrar al que quiera. Ahí te mando el enlace para la tienda para que te informes de cómo funciona el cle Aquí hay muchos lectores. Que te pueden hablar eh, maravillas y antimaravillas si también quieren del CLE. Entonces, súper invitado, querido Isaac, para que nos veamos ahí en los CLE en los de este año, que habrá muchos, habrá 20, los 10 de Viola los 10 míos, más el, obviamente, el del aniversario 3 y los CLE Express. ¿Cómo no? O sea que van a haber como 17 CLEs este año, maldita sea. ¿Cómo vamos a hacer? <risa> bueno, eh. Dice Michael, es una novela histórica acerca de los años 1910 y 1960 en Puerto Rico. Con respecto a, a qué pasó en ese tiempo, Michael, como algo con Estados Unidos, fijo sí. Bueno, mis queridos, terminen de contar cuál fue su libro favorito del año. Eh, cuéntenme también cómo les parecieron los PEL, cómo les parece el formato de los Premios literario eh, me falta escribir en el video en la descripción y se los digo a ustedes este video es altamente inspirado en los smartphone awards de mi queridísimo MKBHD mi eh, youtuber favorito para mí no existe más que él eh, en esta vida eh, es el mejor creador de contenido eh, si les interesa verlo ya mismo les voy a mandar el enlace de los smartphones con mucha pena se darán cuenta de que los PEL son una copia total de los de Smartphone Awards. No me da pena. ¿Por qué no me da pena decirlo? Porque es que uno tiene que inspirarse en las personas que le gusta. Hay que copiarla. Las personas que no le gustan, los productos que no le gustan, hay que copiarlo. Y, obviamente, dar crédito y mover las cosas a, a, a nuestra manera. Por supuesto, yo acomodé los premios Estante Literario de los Smartphone Awards respondiendo a lo que a mí me gusta y que son los libros, pero les va a mandar aquí al queridísimo NKBHD con sus Smartphone Awards de 2020, 2022 para que lo vean y se rían mucho de cómo Luis mi copia de viste <risa> en cada movimiento. Eh, <risa> Entonces, bueno, Marco, lo ma la mata lo tengo pendiente por tu culpa. ¿Qué es la mata? Marco lo estaba leyendo por ahí. Recomendadísimo, la mata. ¿La mata de quién? Mar. Bueno, mis queridos lectores, gracias por conectarse a este en vivo. Qué rico haber hablado con ustedes. Hace rato no teníamos un en vivo. Eh, el próximo año espero que haya más en vivos eh, para que hablemos, charlemos de cosas distintas, de cosas diferentes, de no hay cosas distintas diferentes de forma diferente, porque vamos a seguir hablando de libros, de literatura, de traducción, de productividad, de viajes, de todo de dulces mexicanos <risa> por cierto, yo nuevamente muchas gracias por esos dulces mexicanos deliciosos, me encantó el dedos y puedo decir que también hasta ahora es mi dulce mexicano favorito delicioso, menos mal me mandaste dos, el otro lo guardaré para el final pero es el mismo sabor sí, todavía tengo uno eh, ese marín, ¿cómo así que no le gustó cada esa de furia? no, ese marín no me gustó imagínate no me gustó demasiado, la verdad esperaba más de ese libro eh, Me gustaron algunas cosas, pero la verdad muy pocas <ríe> Cuéntanos por qué a ti te gustó ese marín eh, No sé si eres hombre o no, no sé si eres mujer, lo siento Pero cuéntanos por qué México come los dedos, están muy buenos Me dejó en visto el dueño del changarro ¿Cuándo Marco? <ríe> ¿La mata? No veo Ah, bueno, entonces, listo, teclado el visto. Acá estoy viendo eh, eh, comentarios anteriores. Dulce me recordó que a Oscar fue al que no le gustó. Clau mm -hmm. <risa> eh, me acuerdo ya, Oscar, pero hay otra persona que no le gustó. Bueno, sigo esperando que ese Marín nos cuente por qué le gustó a él o a ella Casa de Furia. Eh, y eh, ya eh, ya saben nos eh, están superísimamente invitados a los eh, CLE del próximo año vamos a leer libros súper buenos por supuesto libros que estarán en los en los pel de 2023 qué interesante los pel qué cosa linda los pel eh, entre esos vamos a leer García Márquez en marzo con el otro del patriarca y estará la aparición estelar de este pequeño ser tengo acá a Mire. Después no digas que no te avisamos. <risa> por ahí tengo todavía la otra. Ahí está. Opa, la llama y García Márquez, tengo otras por ahí para que no me pierda. Bueno, Dice, eh, que, no que no le importen tus libros favoritos, no tus favoritos, Marco. <risa> la mata es un poemario de Eliana Hernández que trata de la masacre del Salado. ¡Ah, ya me acuerdo! Marco, pero ¿cómo así? No me habías dicho por acá. Yo creo que si lo comentaste en un grupo, no. Dice, al final es quizás si sí me pareció excesivamente violento y e necesario, pero en general el relato de la violencia articulada de la familia, empezando con los animales, me parecía demasiado entretenido. ¿Inteligente? Sí, Bueno. Inteligente es Evelyn Rosero. Eh, a mí me parece que el libro, como digo ahí, y como voy a decir en un próximo video que va a ser reseñando todos los libros que leí en un minuto, eh, entiendo el libro. O sea, entiendo que Evelyn Rosero quiere hacer un libro tan asqueroso. <risa> pues de una violencia tan desbordada y todo, y como tan. ah Así es la violencia en Colombia, como no, salvaje. Desbordada. Macabra, pero a mí no me gustó. La verdad, en mi experiencia de lectura no fue grata. Muy meter muy latinoamericano los títulos entre auquenidos y escritores. Solo faltaba un Vargas Llosa. Marco, ¿qué tal un Juan Gabriel vázquez Ese te gustaría. Tengo que buscar en esta página a ver si existe más títeres, yo creo que sí, estar acá, acá ahí no es muy famoso, a ver, quién sabe si Vargas Llosa, le falta que se muera para que le saquen el títer, o sea, le falta hacer un títer para que le saquen el títer bueno eh, feliz noche a todos muchísimas gracias por estar acá, gracias por ver el video, si no lo han visto vaya, vean los premios de estate Literario eh, por cierto eh, compártanlo con sus amigos, con sus amigas para que tengan ideas de qué libros ver, de qué libros leer el próximo año. Acabamos de este video uno bien bacano, que le sirva a la gente para que se inspiren con qué van a leer. En 2023, gracias por acompañarme a ustedes en tantas lecturas este año. Eh, mucha de la experiencia que tuve se debe a ustedes en el club de lectura, así que muchas gracias, chicos. Eh, nos vemos pronto. Los dejo. Feliz noche. Feliz noche, también le dice Gabito. Vamos a dormir, ¿sí o qué? Sí. Bye.